Y me quedo pensando, ¿cómo será tu muerte? ¿Acaso para entonces ya no estaré contigo? Y habrás roto el espejo donde aprendiste a verte Con sal sobre las rosas y nieve sobre el trigo Ya ves, la vida es clara, pues aún estás conmigo y me crece en los labios esta sed de quererte las rosas están frescas y está dorado el trigo y me quedo pensando cómo será tu muerte te propongo un pacto de amor trascendente a la sombra de un árbol y a la orilla de un río te propongo que nos enamoremos locamente en estas últimas tardes sentimentales del estío. Querida, qué hermoso debe ser ese amor diferente, ese gran amor prematuramente tardío, y después separarnos, saludándonos cortésmente, sin agravios, sin resentimiento, y sin hastío. ¿Cómo será tu muerte? José Ángel Buesa